Estamos en nuestro cuarto bloque de Mejor de Mañana para darle la bienvenida a nuestra próxima invitada. Nos acompaña nuestra coach, nuestra querida sí, Ale López. Hola, hola, bienvenida. Bienvenida, bienvenida, bienvenida, bienvenida, Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, terapeuta en Biosalud. Ustedes ya la conocen, es amiga de la casa y hoy nos visita nuevamente para proponernos otro tema que ya tiene pinta de interesante porque nos dijo hay un juego de por medio, sí, no nos va a hacer nos un ratito, así que eh, comentanos vos Ale, de qué se bueno, trata. Las creencias limitantes venimos trabajando desde un lugar, desde la comunicación, desde la percepción de distintos ámbitos, pero hoy voy a incluir lo que es el movimiento del cuerpo, Ajá. porque para la mente cuando uno se empieza a mover es como si ya estuviera pasando. Ya activamos algo. Activamos uh -huh. esta percepción de che, lo estoy sintiendo, me está pasando algo en el cuerpo y sobre todo para concretar planes y proyectos, porque a veces los ...tenemos por ahí muy en la mente... Ajá. ...y nos ponemos la creencia limitante... ¿no? ...que son estos anteojitos con los que vemos... ...a veces la vida... Mm. ...y empezamos a limitar, decís no... ...esto es así, porque es así, porque yo creo que es así... Y por ahí cambiando los lentes o cambiando la percepción empezás a tener como otra visión. Claro, ya de por sí yo me pongo una barrera eh, y digo hasta acá llegué cuando necesariamente no, no tiene que ser así. Exacto, uh -huh. y todas estas creencias que en algún momento lo hemos trabajado es no puedo, no soy capaz, no me uh -huh. va a pasar no me lo merezco y sobre todo cuando uno quiere concretar un proyecto a veces estos sueños no se cumplen porque nos quedamos en la primera claro. etapa. Bien. Entonces lo que vamos a hacer hoy, y le propongo a la gente que lo haga también en su casa porque es algo simple y desafiante, porque a veces a ¿viste? Decimos, bueno, desafiar creencias limitantes. Bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Lo claro, pueden claro. hacer algunos? ¿Tengo que ir a un coach, un psicólogo, un terapeuta? ¿A quién voy? Como ¿Cómo hago? Como ese primer paso. Entonces, Eso. lo que vamos a hacer, si vos te preguntas todas estas cosas o uh -huh. alguna de estas cosas, bueno, les voy a proponer que piensen en un proyecto o en un sueño que quieran concretar, uh -huh. que no sea a muy largo uh -huh. plazo, claro, uh -huh. y que empiecen a eh, escribir. Ahora tengo las, las tarjetitas, nos vamos a parar. Dale. Dale. Vamos para el sí, nadie, sí, entonces... nos vamos a ubicar porque... Porque vamos a pasar acá al centro para, para esta dinámica que nos propone la Ale. A ver. La mente empieza a trabajar con espacios. Sí. ¿sí? Con la mente holográfica nos damos cuenta que cuando yo quizás camino hacia mis sueños y hacia mis metas, pasa otra cosa en el cuerpo. Ajá. Y pasa otra cosa en la mente. Entonces, el jueguito de hoy se llama el túnel del cambio. Bien. Ay, no, me gusta. Me encanta. Es, es, es fuerte. Es una dinámica que dura cuatro horas. En realidad... Pero los bueno. lo vamos Hoy no a hacer sale el noticiero Hoy en el Express. No <risa> Mira, avísenle a Sergio que no se lo En una tarjetita van sí. a poner todas las creencias limitantes que consideren que tengan en relación a un sueño. ¿Se acuerdan la rayuela? Pero, Pero sí, eso claro. para en, que lo puedan hacer en la casa. En la vale. casa. Yo agarro un papelito y lo escribo literalmente. Literalmente escribo. Bien. Quiero mi, tener mi una sueño. escuela de bienestar este año Bien. 2022 porque ¿sí? Lo planteo ahí. Y lo pongo allá porque es mi sueño, ¿no? Okay. A donde me voy a desplazar Ay. Y acaso voy a decir, no tengo plata, no tengo mm. tiempo, ¿cómo hago? ¿También lo y, escribo? Y lo escribo Bien Sí. Acuérdense que cuando uno escribe también cambia información de hemisferio Entonces ah, bien, empieza bien. a pasar todo Lo materializo de alguna manera Y ¿no? lo materializás uh -huh. Y cuando uno lo declara también hay que hacerse cargo de eso Exacto. Bien Porque viste que cuando se cumplen los sueños así, uh, no era tan inalcanzable No era tan imposible uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bien lo que vamos a hacer acá es empezar a ver este sueño que tenemos bien. ¿sí? y vamos a desafiar estas creencias. En otro papelito, no sé si anda la plaquita por ahí, en otro papelito vamos a empezar a preguntarnos. Vamos a poner acá adelante. Sí, sí. Va, un pasito más adelante. Y un pasito más adelante. Uh -huh. Si es el tiempo. A ver, nos vamos a poner acá, así te dejamos bien ánimos ahí. Nos vamos uh -huh. a preguntar algunas variables uh -huh. para desafiar creencias limitantes. Si yo digo, no soy capaz. Voy a hacer para adelante y voy a decir, la primera pregunta, ¿realmente es así? Ajá. ¿Soy así todo el tiempo? ¿Toda mi vida he sido incapaz? Si la respuesta es no, la bienvenida al desafío de la creencia limitante. Mm. No es al 100%, por, o es al 100% o es al cero. Pero hay si empezamos, a, no hay punto medio, si empezás a decir, no, bueno, sí, nunca conseguiste algo en tu vida siendo claro. capaz. No, bueno, sí, claro, pero... Claro, si ya hay un capaz que sí, capaz, es porque empezamos sí. a aflojar. Empezamos poquito. a aflojar, entonces uh -huh. nos salimos un poquito de acá. Bien. Y hay algunas variables, que creo que era una de las plaquitas. Si tenemos la plaquita, la, la vamos poniendo en Así impactar. la gente también empieza Dale. a pensar. ¿Es el tiempo correcto? Mm. ¿Es el lugar correcto? ¿Son las personas correctas? ¿Cuántas veces nos, pase, nos pasa que querés un sueño y decís, no llego, no llego, no llego? Y cuando empezás a plantear... Que quizás no es el momento y tenés que esperar No cambia el sueño claro. uh -huh. No me siento incapaz Quizás no es el momento claro. O cuántas personas trabajan en equipo Y decís, che, quiero conseguir esto, pero pará El primer planteo es, ¿lo conseguís solo o lo conseguís en equipo? Uh -huh. No, esto lo tengo que conseguir solo Y quizás tenés un equipo por ahí que está claro. coartando Entonces, Ajá. lugar ¿Es el lugar? Uh -huh. Quiero hacer esta escuela cal Mendoza Bueno, quizás no es el lugar uh -huh. Quizás me tengo que ir a otro lado, pero mi sueño no cambia Claro. ¿Cuántas veces pateamos el sueño claro, y decimos, uh -huh. no, chao, ya está, no Claro, me tiene que acompañar todo ese contexto. Exacto. Uh -huh. Entonces tenemos variables, lugar, tiempo, uh -huh. gente y modo. Voy a llegar acá sufriendo, voy a llegar estresado, voy a llegar uh -huh. enfermo, porque, ¿qué voy a poner en...? ¿En juego o qué voy a empezar a negociar? Perfecto. ¿Sí? Muy importante lo que decís para mí, Ale, lo, lo de la gente, porque hay veces que uno está muy acostumbrado de un grupo de laburo y quizás en cierto punto esa gente, no, no es que está todo mal, pero ya deja de sumarte en cierto sentido en el que vos decís, bueno, es preferible quizás que nos soltemos la mano para que cada uno claro, emprenda lo suyo y nos vaya súper bien, pero quizás ya, ya no había una dinámica de grupo, una química que te permitía avanzar y eso pasa y muchas veces uno rompe vínculos uh -huh. y en realidad puede seguir con los vínculos sanos o quizás de otra claro. manera Total. sí, sí. Y, no siempre, y no siempre y no siempre conseguís las cosas en grupo o en equipo o no siempre solo claro separar el vínculo personal de lo que de lo laboral requiere un proyecto claro. entonces yo invito a la gente que empiece a caminar un poquito a desafiar esto Bien. si no siempre es así ya lo desafiamos uh -huh. y empezar lugar Tiempo, modo, ¿sí? Tengo información suficiente porque, por ejemplo, en el consultorio me pasa que quieren conseguir algo, sobre todo en pandemia fue, ¿no? Quieren conseguir algo y de repente, no sé, quieren mostrarse en redes sociales pero no, no tienen la información de un community manager. Mm. Claro. Entonces claro. no es que vos sos incapaz o que no te pasa o que nunca lo vas a lograr. No es una cuestión de eliminar tus sueños. Pediste información y la gente es como que... Ah, no, nunca se me ocurrió pedirle a alguien, por ejemplo. ¿Había otra posibilidad para que vean. Claro. Pero fíjense que cuando yo voy caminando, sí, puedo poner una tarjetita de lugar, tiempo, modo y empezar okay. a replantearme. Lo bueno es empezar también a escribir. Está ah, bueno. Bueno, sí si es el tiempo, sí, si es el tiempo. Sí, si es el modo. Bueno, okay. el, lo estoy sufriendo, lo estoy disfrutando. Y empezar a avanzar. ¿sí? ¿Y, ahí? y a partir de acá, este desafío de creencias limitantes nos va a llevar a la acción. Porque también dentro del coaching. Si no hay acciones, como que te queda todo acá y me di claro. cuenta, qué lindo, no sé qué. Bueno, sí, pero lo van importante a plantear... es ejecutarlo, <risa> claro. llevarlo a cabo. Van claro. a plantear dos microacciones que puedan ¿sí? acercarse uh -huh. más a su Bien. sueño. Y una vez, ya nos ponemos al living, y una vez que puedan plantear estas dos microacciones de acuerdo a lo que desafiamos allá, ¿no? sí. está bueno que puedan decir. Eh, ¿Cuándo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Es alcanzar. Claro, ¿a es qué referís, cuando decís microacciones? Por ejemplo... ¿Pasos más chiquititos para llegar, llegar a acá. ese...? Bien. Exacto. Estas microacciones lo que van a hacer es acercarme un poquito más a mi objetivo. Entonces, Bien. si veo el camino, no era que yo era uh -huh. inútil, incapaz, incapaz claro. que no claro. me lo merecía. Entonces, me faltaban todas esas instancias previas. Hay una parte que podemos asociarnos y ver si algo me faltó o hay algo que se llama disociado que puedo ver si desde afuera me falta algo. Uh -huh. Uh -huh. Es muy claro, está muy buenísimo muy gráfico, bueno, Y empezar a Ajá, Dale, vamos a... a ahí pero te ayudo. vamos, ahí me encanta, muy buena esta muy buena dinámica, dinámica muy, clara. muy bueno para llevarla a la práctica cada uno eh, con sus sueños, con sus objetivos, con sus proyectos, porque es así, muchas veces lo vemos tan lejano, tan a largo plazo, tan imposible, pero cuando vemos que lo podemos empezar a ordenar de a Exacto. poquito, a, a segmentar, ¿no? cada vez se va haciendo más, más tangible, más real. Y el cuerpo cuando se mueve también lo siente como real. Claro, eso está es bueno. una técnica muy buena. Está sí. buenísimo, ¿vale? me No generalizar, eso está bueno. Decir, no, no puedo. Como vos decías desglosar. No, pero pude. En algún momento tuve instancias donde lo conseguí entonces ahí vas viendo que no. Sí, y Porque también esta zona de confort tiene. en donde uno es Complicado más fácil de decir, salir, no claro, puedo, claro. no sé. Bueno, si querés tu sueño, tenés que empezar a caminarlo. De a poquito. Lento, pero seguro. Ahí está, <ríe> sin <ríe> prisa, pero sin pausa. Muy bueno, me encantó, Ani. que me encanta que nos puedas traer. Estos ejercicios, estas dinámicas que seguramente a muchos que sí, nos están viendo le, les sirven para llevarlos a la práctica. Eso, Excelente, gracias. Gracias, un placer.